Muy buenas noches, muy, muy buenas noches tengan todos ustedes. Y bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a esta presentación del día de hoy, 13, 13 de noviembre. Ya muy poquito tiempo para empezar a, con las posadas, con el arbolito de Navidad y con Año Nuevo. Se está acabando el año, se está acabando el año, pero sin duda muchos de nosotros estamos ansiosos por iniciar el 2022. Porque bueno, se vienen cosas mucho, muy buenas para nosotros. Y bueno, pues nada, eh, el día de hoy vamos a, a dar a conocer un proyecto eh, que me tiene demasiado entusiasmado. Vamos a cumplir cuatro meses apenas, el próximo 24 de noviembre. Vamos a cumplir cuatro meses, cuatro meses de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje en cuatro meses ya con una red bastante considerable. Somos un equipo muy grande, la verdad. Eh, casi somos el 20% de la compañía total. Eh, estamos cerca eh, relativamente de los 200.000 socios, 200 200.000 miembros dentro del equipo. Así que, bueno, pues nada. Felicidades a todos. Pues nada, vamos a poner aquí, vamos a proyectarles la presentación. Este, permítanme tantitititito. Eh, espero que estén viéndola, imagino que sí, sí, ok, ok, y pues eh, el día de hoy me tocó, me tocó eh, dar esa, a conocer esta, este, este proyecto, mi nombre es César Núñez, para los que no me conocen, para los que me conocen, pues ya saben, este es el mismo, <risa> Oigan, eh, pues nada, como les decía, estoy muy contento porque por todo lo que está sucediendo en, en nuestro proyecto, pero sobre todo la verdad es que estoy contento porque pues hoy me toca, me, me tengo la responsabilidad del día de hoy de poderles transmitir eh, esta oportunidad que es, es sin duda alguna la mejor oportunidad que se me ha presentado en la historia de mi carrera como networker. Llevo ya 15 años, 15 años como networker y en los 15 años, honestamente, sí, este es el proyecto más ambicioso que, es, que, que he estado, el más disruptivo de todos los que yo he estado. Y, y, y, el mejor, y lo mejor de este proyecto es que nos da la oportunidad de poder ayudar a más personas más personas, independientemente de su situación económica. Así que, pues yo espero que el día de hoy estés aquí por primera vez y que logres logres visualizar y que yo logre transmitir también eh, esta visión con relación a este proyecto, porque si lo tomas, tu vida va a ser completamente diferente. Si te unes al equipo, si te subes al barco, sin duda alguna vas a tener, eh, híjole, tus días eh, eh, los, eh, lo que quede el resto de tu vida sin duda vas a tener una calidad impresionante de vida, así que yo de verdad espero que, que puedas verlo, les voy a pedir un favor bien grande, eh, olvídense de todo ahorita, olvídense de todo ahorita enfóquense en esto voy a tratar de ser breve, 30, 40 minutos máximo y nada más que si sí, abre tu mente abre tu mente y abre tu corazón, bien importante abrir tu mente para que puedas visualizar y también tu corazón, para que puedas tener la sensibilidad de, de, de que esto, esto es algo que vale la pena. Yo cuando lo vi la primera vez, me sorprendí honestamente, me sorprendí, porque es tan increíble esto, es de no creerse. Tan de no creerse que hay muchas personas que allá afuera dicen que esto no es posible, que suena estafa, que suena... A, sí, a algo negativo, ¿no? Y hay gente que por eso por ser tan sencillo y ser tan práctico y, y ser, eh, eh, sí, ser, ser sencillo realmente es algo, un proyecto muy sencillo. Mucha gente cree que, que esto puede ser mentira. Así que bueno, pues vamos, vamos a dar inicio. Eh, IHOP Global es una compañía de tecnología que te ofrece, escucha esto, te ofrece ser dueño de la red. ¿Escuchaste? Te ofrece ser dueño de la red. ¿De cuál red? De la red del Internet de las cosas. Imagínate por un momento. Eh, hoy en día conocemos un Internet que todos eh, o la mayoría de los seres humanos del planeta utilizamos, que es para navegar, para comunicarnos entre nosotros, para investigar, para explorar, para ayudarnos con nuestra vida diaria. El Internet que conocemos todos los días y que la mayoría utilizamos, ¿no? Bueno, se si está ahorita... Eh, creando se está armando una red para poder transmitir un internet pero este internet va a ser internet solamente para las cosas sí un internet paralelo al que conocemos pero para solamente para las cosas no es un internet para navegar no es un internet para chatear no es un internet en el cual yo voy a poderme conectar y poder navegar y poder ampliar mi internet no no no es un internet solamente para las cosas este, este Internet es una red para objetos con el fin de conectar e intercambiar datos a través de Internet. Para las cosas, ¿qué cosas? Bicicletas, electrodomésticos. Imagínate que hoy en día los electrodomésticos que se están fabricando tienen un receptor para, para agarrar la señal de ese Internet de las cosas. Eh, estufas, eh, refrigeradores, este, hornos de microondas, eh, no sé, tantos electrodomésticos puedes tener en tu casa y todos van a poderse conectar a este Internet. Sistemas de seguridad, puertas inteligentes, aparatos médicos. Es impresionante. Es un Internet que ahorita está utilizándose de una manera increíble en la parte de Europa y de Estados Unidos. En Europa es una verdadera locura lo que está sucediendo con el Internet de las Cosas y hoy en día nos toca a nosotros liderar todo lo que es el crecimiento de esta compañía en Latinoamérica. Están buscándonos a nosotros para poderos apoyar a esta empresa a, a crear este Internet de las cosas. ¿Cómo lo puedo usar en mi vida diaria? ¿Para qué me sirve? Bueno, como lo decía, para conectar varias cosas, pero aquí te pongo ejemplos de tu casa, dentro de tu casa, para personas inteligentes, climatización inteligente, cerraduras, eh, sistemas de sonido, que todo esté conectado que todo esté conectado y lo puedas tú manipular. Yo sé que en ese momento ya existen algunos aparatos que pueden manipular algunas cosas de tu casa, pero lo más interesante es que no solamente es para tu casa, también, por ejemplo, para el collar de tu perro, para estacionamientos inteligentes, para jardines inteligentes. Hay much, en, muchos, en muchas áreas de nuestra vida va a ser mega necesario el Internet de las Cosas. ¿En qué otra cosa? Bueno, como lo decía, en la medicina. Imagínate un Internet que pueda monitorear pacientes a distancia, donde bueno, puede traer una pulsera, donde, donde esa pulsera va a mandar señal, va a mandar eh, información a los centros de ayuda, a los hospitales, a los doctores, para que si por alguna razón hay una persona con una emergencia, sea la que sea, que sin necesidad de que ella llame a nadie, reciba la, la, la, la, la ayuda de manera rápida, eh, bueno, tantas cosas que se pueden hacer en la medicina, eh, por ejemplo, para medir la presión, frecuencia cardíaca, nivel de glucosa, nivel de colesterol, triglicéridos, osteoporosis, para el marcapasos, o sea, hay muchas, eh, muchas áreas donde se va a beneficiar, eh, van a tener beneficio, perdón, por el internet de las cosas. Otra de las industrias, en la industria, perdón, también se va a poder utilizar estos, eh, por ejemplo, una máquina expendedora inteligente, una máquina donde... Esta máquina va a estar conectada al Internet, donde va a mandar señales al almacén, va a mandar señales a, a, la, a la parte administrativa para que vean qué productos faltan, cuánto se ha vendido, información constante para que no tenga que ir el repartidor o el que va a ir a, a, a llenar de, de productos ese, esa, esa máquina. ya vaya con la información antes de ir y se lleve el producto, obviamente. Bueno... Eh, hay varias, varias formas de poder utilizar este internet, también en la parte logística, de transporte, de mercancías, todo conectado para que obviamente las máquinas trabajen de manera coordinada y hagan una vida más fácil en todas las áreas de la vida. Eso es, eso es el internet de las cosas. Y hay muchas más que todavía no alcanzamos a dimensionar lo que es este proyecto increíble, impresionante. De verdad se los prometo que es algo sensacional, algo que, que aún todavía no logramos comprender eh, hasta dónde puede alcanzar esto, hasta dónde puede llegar y hasta dónde se puede utilizar y cómo nos puede hacer la vida sencilla y fácil, como hoy en día estamos viviendo una vida un poco, no un poco, un mucho más fácil, más rápida eh, con el Internet que conocemos. ¿Están de acuerdo? O sea, entonces en el futuro bueno, ya se está, ya está utilizando el Internet de las Cosas, pero para lo que es Latinoamérica o para que todo el país, el, todo el mundo, perdón, esté conectado, obviamente sí falta un poquito de tiempo y para eso estamos nosotros para apoyar. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene el Internet de las Cosas? Bueno, una empresa llamada Helium Network, esta empresa realmente es la creadora de la tecnología. Ella fue la que creó la tecnología del Internet de las Cosas fundada en el 2013. Esta empresa se funda en el 2013 y ellos crean estos aparatitos. Son hotspot, son unos aparatitos pequeñitos como tipo modem de Internet que tú tienes en tu casa, eh, pequeñitos. Y este aparatito se conecta a la luz eléctrica de tu casa y se conecta al Internet que tienes también ahí en tu casa para que genere esa, esa señal de Internet para las cosas, que es, un, es una señal tipo FM con una frecuencia diferente al internet que conocemos, eh, con una codificación diferente a la que conocemos en este momento. Y bueno, esta empresa es la creadora de esa tecnología por medio de estos dispositivos. Pero lo más maravilloso de esta tecnología o de esta empresa es que estos dispositivos, aparte, esto está increíble, de verdad que me emociona, aparte de crear el internet de las cosas, también están diseñados... Para que, para que sean máquinas minadoras de criptomonedas. En específico, la moneda Helium. Esta es una moneda, Helium HNT, es una moneda pública digital como tipo Bitcoin. Digo Bitcoin porque yo sé que muchos la conocen, tipo... Bueno, tantas monedas que existen en el mercado. Este, pero esta moneda en específico es creada por la empresa Helium. La moneda se llama Helium HNT. Y estos dispositivos, aparte de crear ese Internet de las Cosas, también es una máquina minadora de monedas. ¿Para qué razón se, se genera esto? ¿Por qué la, la diseñan de esta manera? Bueno, para hacer sustentable toda la infraestructura del Internet de las Cosas. Para, para eso se creó esta máquina como, como una máquina minadora de cripto o, o creadora de, de monedas Helium para poder sustentar para poder, sí, este, tener la economía para poder sustentar todo este proyecto que es el Internet de las Cosas, ¿ok? En este momento, eh, bueno, Helium pretende eh, tener tres, 30 millones, perdón, 30 millones de dispositivos a nivel mundial, en todo el planeta, pretende poner 30 millones de dispositivos. En este momento, más o menos... Andamos en los 300, alrededor de los 315 mil dispositivos conectados. Y aquí en la gráfica se ve, en el mapito ese se ve, dónde se concentra la mayor cantidad. Lo que les decía, Europa y Estados Unidos. Todavía falta toda América, África, parte de Asia. Y, este, y bueno, aún así, bien, eh, aquí en Estados Unidos que ya hay mucho eh, hotspot eh, conectados y, y en Europa todavía hay muchísimo que hacer en, eso, en esos lugares. Bueno, al final tenemos que llegar a colocar, o va a llegar la, la compañía Giro a colocar 30 millones de dispositivos. La compañía tiene más o menos un par de años eh, eh, mandando estos dispositivos, vendiendo estos dispositivos, y eh, apenas en estos dos años lleva más o menos 315 mil dispositivos conectados. Entonces, si se va con esta eh, misma eh, cantidad de dispositivos, con el tiempo que tiene ahorita en ese momento, dos años, y apenas lleva 300 mil, 315 mil, para esto tendría que pasar 60 años para poder tener 30 millones a nivel global. Entonces, eh, de manera estratégica, para poder llegar más rápido, Helium hace alianzas con nosotros, con nuestra empresa IHOP Global. Aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entramos nosotros y aquí es donde nos permiten a nosotros también formar parte de esta infraestructura, de todo este increíble proyecto y entramos por medio de la compañía iHub Global. iHub Global es una empresa que es distribuidora de estos dispositivos. Nos vamos a encargar nosotros de distribuir estos dispositivos a nivel global en todos los rincones del planeta. Con decirles, Helium en dos años, más o menos, un poquito más, lleva 315 mil dispositivos conectados. Nosotros en este momento, apenas en cuatro meses, Estamos en 1.200.000 dispositivos que ya se reservaron y que posteriormente estarán llegando para conectarse en cada lugar donde obviamente se haya reservado. Entonces, va a ser mucho más rápido la distribución eh, con nuestra ayuda con iHub Global. iHub Global está buscándote a ti. Te necesita a ti para que obviamente ayudes a construir esta red de Internet de las Cosas. Porque cada dispositivo... Cada dispositivo, solamente se puede conectar un dispositivo cada 350 metros aproximadamente. No puede haber dos dispositivos en 350 metros a la redonda. Solamente un dispositivo cada 350 metros. Si tú en este momento reservas tu dispositivo, te beneficias de todo lo que conlleva esto, que te vamos a hablar de los beneficios, y si un vecino tuyo quiere colocar uno, ya no va a poder colocar. O al revés, si un vecino tuyo ya tiene el dispositivo, ya, no va a ser, eh, ya va a ser complicado que tú lo puedas tener en tu, en tu domicilio si abarca esos 350 metros. Entonces, urge que te registres ya, de manera gratuita. El registro es completamente gratis. Completamente gratis el registro. Y ese es el dispositivo que te llegaría. Está diseñado para iPhone Global este dispositivo, que es el, es, es el dispositivo que te comentaba, que es para crear la red. Y también es una máquina minadora. Hay dos formas, hay dos cuentas, dos, dos formas de, de registrarnos. Como clientes, solamente somos personas que nos beneficiamos y ponemos el dispositivo en nuestra casa y, y, y obtenemos un beneficio, quitamos hablar del beneficio, pero nada más nos quedamos así y no pasamos la voz a nadie, no invitamos absolutamente a nadie. Somos clientes, ¿sale? Nos cae la bendición, pero no compartimos la bendición. Es para esas personas clientes. Y luego está el de afiliado. El afiliado, de la misma manera, se registra, pide su dispositivo, le llega a su casa, pero él sí le interesa que otras personas también se bendigan con, esta, con este tremendo proyecto. Él sí está interesado en empezar a referir personas y ganar dinero por referenciar a terceros. ¿Ok? Entonces, ya tú aquí decidirás cómo te quieres afiliar. Entonces, te registras totalmente gratis. Después de registrarte... Ahora vas a reservar tu dispositivo. Ya te registraste, ahora reservas tu dispositivo, ¿sale? Después de, re, de, de registrarte. Y hay dos opciones para reservar el dispositivo. Tenemos dos opciones para reservar el dispositivo y tú decides cuál de las dos te conviene a ti. La primera opción, del lado izquierdo, haces un depósito de 99 dólares, más impuestos y gastos de envío. 99 dólares, cabe señalar que este dispositivo tiene un valor en el mercado de entre los $500 y $1,000 dólares. Entre $500 y $1,000 dólares. ¿sale? Eso es lo que cuesta en el mercado tradicional, en el mercado eh, del, del, de los dispositivos de la minería. Ese es el precio que tiene más o menos, entre los $500 y $1,000 dólares. ¿ok? Tú vas a pagar solamente $99 dólares más impuestos y gastos de envío. Y un pago de 18 dólares mensuales por 36 meses después de recibir tu dispositivo. O sea, que cuando el dispositivo llega a tu casa, se conecte y empiece a minar criptomonedas, en ese momento tú vas a empezar a pagar 18 dólares mensuales, que no es nada por el beneficio que vas a obtener. Tú te lo vas a ver. Y aparte recibes un ticket que vas a poder intercambiar ese ticket por una antena una antena de 5.8 dBis o 8 dBis. Que esa antena te sirve para que tu dispositivo conecte con otros dispositivos y pueda generar más minería. Que vamos a hablar un poquito también de eso. Perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Hola, hola. Sí, ¿verdad? Perdón. Es que se me fue un poquito. Ok. Y del lado derecho está la otra segunda opción, donde también haces el depósito de 99 dólares. Eh, más impuestos, más gastos de envío. Y un pago único de $400 antes de recibir el hotspot. O pues sea, antes de recibirlo te van a avisar, oye, te lo vamos a mandar, paga los $400 y recibes este tu dispositivo y ya no estás obligado a pagar los $18 mensuales. ¿Ok? Esos $400, dólares quiero que quede claro, que es un depósito. En el momento que tú decidas eh, ya no seguir con este proyecto, regresas el dispositivo y ese depósito de $400 dólares se te va a devolver también recibes un ticket para recibir esa antena. Entonces tú decides por cuál de las dos opciones reservas el dispositivo. Quiero aclarar esto. En este momento, solamente la opción de pagar esto está para Estados Unidos. Todo el mundo se puede registrar y puede reservar su dispositivo, lo puede reservar, pero en este momento, ya para que empiecen a mandarles el dispositivo, solamente Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos está abierto para pagar este, esto, esto, estos 99 dólares, eh, solamente Estados Unidos, eh, posteriormente será Canadá, Europa y después México, Latinoamérica, donde est estaremos pagando esto. En este momento te puedes registrar eh, gratis y puedes reservar también eh, sin pagar nada, hasta que obviamente te toque que te vayan a mandar tu dispositivo, es cuando hay que hacer este, este pago. ¿sale? Bueno... En su momento estaremos avisando, informando acerca de esto cuando se tenga que hacer el, el, el depósito, el pago, ¿sale? Entonces ya tú decides cuál de las dos opciones agarras. ¿Cuál es el beneficio para mí si yo hago esto? Si yo reservo y pago ese depósito, ¿qué sucede? Bueno, el dispositivo que te van a mandar va a empezar a crear monedas. Más o menos un dispositivo... Produce mensualmente o mina mensualmente 50 monedas Helium. Sí, 50 monedas Helium. Tú te vas a quedar con 20, el 25% de esa producción por el hecho de ser hospedador del dispositivo en tu casa, tenerlo en tu casa y ayudar a Helium, a Helium Network, ayudarlos a crear esa red que están súper interesados en, y súper urgentes de poderla crear a nivel mundial. Entonces tú vas a formar parte de esto y, como recompensa por la ayuda, esta empresa te ofrece un 25% de la minería que haga este dispositivo. Quiero volver a aclarar que esta moneda es moneda pública, la puedes comercializar, la puedes vender y hacerla y transformar ese dinero en tu moneda local. Esas monedas se venden, ¿eh? Esas monedas hay mercado que ahorita en este momento está impresionante mucha gente comprando esta moneda entonces el 25 de la minería de tu dispositivo es para ti hay dispositivos que minan un poquito menos 10 monedas 20 monedas al mes pero hay unos que minan más monedas 300 monedas 400 monedas es loco hay de miles de monedas al mes es increíble de qué depende esto de la conectividad que exista entre un dispositivo y otro. El tuyo aquí y que te conectes con otro que esté en 350 metros, 400, 500, un kilómetro. Que te conectes y luego que agarres otro y te conectes. Y luego encuentres otro y te conectes. No te preocupes por eso. El dispositivo solito se conecta. No tienes que buscarlo tú. Sale nada más. En... Estoy haciendo de esta manera, pero realmente el dispositivo lo hace de manera automática. Empieza a conectarse entre más dispositivos que si estén a la redonda. Entre los 350, un kilómetro, dos kilómetros. Se conecta y genera estas criptomonedas y genera muchas más cuando se conecta con más. La antena que mencionamos ahorita, esa antena te ayuda a conectar incluso con dispositivos que se encuentren hasta 100 kilómetros de distancia. Por eso la importancia de esta, de, esta, de esta antena. Entonces, entre más conectividad tenga con otros dispositivos, porque obviamente esa es la intención, que se conecten entre varios para generar la internet de las cosas. Entre más dispositivos se conecte, más minería vas a crear. Entonces, imagínate esto. Aquí te pongo un ejemplo. Mira, 324 monedas creó este dispositivo que se encuentra aquí. Se conectó con varios, aquí ves varios puntos amarillos, son con los que se ha conectado. ¿Sale? Y esta, este dispositivo creó 324 en un mes. En un mes, en 30 días. Aquí está, 30 días. Creó 324 monedas. Entonces, Así te muestro esto, como también hay de mil, como también hay de diez, o como también hay de tres. ¿Por qué razón? Porque no hay suficientes eh, aparatos conectados ahí, no hay suficientes dispositivos ahí conectados entre sí. Y, en, y por esa razón, pero en, en el momento que empiecen a llegar más dispositivos, se van a empezar a conectar y vas a empezar a crear más criptomonedas. Aquí una gráfica de cómo se distribuye la minería del dispositivo. El 25% es para ti, aquí está. El 35% es para la empresa para la empresa es un negocio, y el 40% se reparte en un plan de referidos. Si tú decides pasar la bendición a otras personas, también puedes tú beneficiarte más, aparte de lo que tú vas a ganar de tu propio dispositivo. Cabe señalar algo también bien importante, que por si alguna razón, si por alguna razón mi domicilio ya no califica para tener el dispositivo, pues ya no podría ganarme el 25% de mi dispositivo, porque no lo puedo tener, porque ya hay otro vecino cercano, a menos de 350 metros, que él ya lo tiene, ya lo reservó, y él me ganó. Pero sí puedo construir una red de referidos, que está impresionante, que vamos a hablar de esto, y aún así, aunque yo no tenga mi dispositivo, yo puedo ganar eh, ciertas comisiones por la minería que hagan esas personas. Incluso, te voy a decir una cosa, te da más porcentaje, en algunos casos, que tu que tu propio hotspot que te podría dar a ti el 25. Hay casos que te da el 30, 35% de la minería de terceros. Es impresionante. Y te vamos a hablar de eso. Bien, bien importante. Digo, para que no te pongas triste por si acaso no calificaste, bueno, empieza a pasar esta bendición a otros y que esas personas califiquen, reciban su dispositivo y tú ganes dinero. Eso está increíble. Aquí te pongo el precio de la moneda, cómo empezó. En junio del 2020, 25 centavos. En agosto del 2021, costaba 26. Se dice que para diciembre del 2021, llegaba a 52 dólares. Bueno, ya rebasamos esa este, predicción. Para que vean que esta predicción son reales. Ahorita, en este momento, la moneda anda costando alrededor de los... 54 dólares más o menos, entre 50 y 55 dólares más o menos. Ahorita, deseo que para diciembre 2021, 52 ya se adelantó. Entonces, sin duda alguna, en diciembre del 2022 también se van a equivocar con 252, 252 dólares, perdón va a costar como 300, 400 posiblemente. Y para los, diciembre del 2025, 600, y igual puede llegar a 1,000 dólares. Imagínate la oportunidad que tenemos. ¿Y esto por qué está sucediendo? Bueno, porque está, está agarrando mucha... Eh, se está dando a conocer en varias partes del mundo este proyecto Y entonces la gente está viendo la oportunidad Y está ingresando, están minando, están comprando la moneda La están vendiendo y bueno, en esto la moneda tiene movimiento Y empieza a crecer de valor, ¿ok? Bueno, hasta aquí es Si solamente yo tengo mi dispositivo No comparto la bendición, me la guardo para mí y bueno, esos son los beneficios que obtengo. El 25% de la minería es para mí. Tú imagínate que, me, que la minería eh, genere 50 monedas. Yo me quedo con 12.5 monedas. 12.5 que sería el 25% de 50 monedas. Si yo la multiplico por 50 dólares como anda la moneda en este momento, me, me ganaría 625 dólares por tener el dispositivo en casa. Increíble. Increíble. Entonces, bueno, pero ahora, ¿qué sucede si empiezo a pasar la bendición y empiezo a, a, a promover esto con otras personas? Bueno, tengo el beneficio del plan de referidos que la compañía tiene para nosotros. ¿Y cuál es este plan de referidos? Bueno, eh, el, plan, el plan de referidos está dividido en cuatro equipos o en cuatro. En, sí, en cuatro equipos. Yo tengo que construir cuatro equipos diferentes: equipo pro, equipo bronce, equipo plata y equipo oro. Esto es. Eh, por fuera, el plan de compensación, lo que tengo que hacer, construir cuatro equipos, ¿ok? ¿Qué sucede con mi equipo pro? Bueno, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo se crea mi equipo pro? Se crea con las primeras cinco personas que reciban, que yo haya referido, que yo haya invitado directamente y que reciban su dispositivo y empiece a minar. O sea, no son los primeros cinco que inscriban, son los primeros cinco que reciban su dispositivo. Por ejemplo, si yo tengo 50 personas inscritas, y de repente el número 30 recibe el dispositivo, ese 30 pasa a ser mi primero del equipo pro. Y así el segundo, tercero, cuarto y quinto. Perdón. Entonces, los primeros cinco que yo refiera que reciban su dispositivo formarán mi equipo pro por siempre. Y de ellos voy a cobrar el 10% de la minería que ellos tengan. La minería que ellos generen con su dispositivo, yo recibo el 10%. Por los primeros 90 días, o sea, cada directo mío, cada directo mío que reciba su dispositivo, voy a estar recibiendo el 10% en sus 90 días, sus primeros 90 días de minería, recibiría el 10% de él. O sea que si, por ejemplo, mina 50 monedas, vuelvo a poner el ejemplo de 50 monedas, pues me quedo yo con 5 monedas de ese directo, de este directo. Pero así de cada uno de los 5. Cada uno de los 5 me va a dar a mí el 10% de la minería, de lo que produzca su dispositivo, lo voy a cobrar yo. Y no te preocupes que dónde voy a ver cuánto minó, cuánto creó. No te preocupes, tenemos una oficina virtual que te da detalles de cuántas monedas creó cada una de las personas que tú invitaste. Para eso no te preocupes. ¿Qué sucede cuando ellos, mis directos, mis cinco directos del equipo pro, invitan a sus cinco? Bueno, yo paso del 10% al 20% de la minería de ellos. Ya no voy a cobrar el 10%. Ahora voy a cobrarle el 20%, lo cual quiere decir que ya no me quedaría con 5 monedas, sino me quedaría con 10 monedas. Vuelvo a repetir, ese es un ejemplo que pongo si el aparato minara 50 monedas en promedio. ¿sale? Entonces me quedaría con 10 monedas. Escucha esto, 10 monedas de cada directo dentro del equipo PRO, que son 5 personas. 10 monedas a 50 dólares cada una. 500 dólares. Sí, sí, sí, sí. 500 dólares de cada persona del equipo pro. Son 5, 2,500 dólares efectivamente. Entonces imagínate ahí, por haber pasado la bendición, imagínate lo, el beneficio para ti. Esto va a ser a partir del día 91. Por ejemplo, si un directo mío lo inscribo el día de hoy y en una semana llega el dispositivo, empieza a minar, se cuentan 90 días con el 10%, no importa que él ya tenga sus cinco directos en los primeros 90 días de que empezó a minar su dispositivo. De todos modos, yo cobro el 10% hasta terminar el día 90. A partir del día 91 y él tiene sus cinco directos que hayan pedido su dispositivo, yo empiezo a ganar el 20 a partir de ahí. Y de los cinco, ¿sale? Espero que haya quedado claro esta parte. Y luego está el, el equipo bronce o la red bronce. Y de ellos a, se empieza a formar a partir del sexto, de la sexta persona que yo he invitado directamente hasta el 15% se generan estos 10 directos míos que hayan recibido su dispositivo y yo cobro el 25% de ellos directo sin necesidad de que ellos hayan invitado a nadie. En los primeros 5, equipo pro, sí necesito que ellos inviten a 5 para yo ganar el 20. Si ellos no invitan a nadie, cobraría el 10. Pero del de los equipo bronce, yo cobraría el 25 directo a partir de la sexta persona. La sexta persona le llega a su dispositivo y de él empiezo a cobrar el 25. Sin esperar que tenga yo los 10 de bronce. ¿eh? No, no, no. Desde el primero empiezo a cobrar el 25. Luego el 7, el 8 y voy cobrando el 25 de cada persona que se vaya uniendo al equipo pro, a mi equipo pro. ¿Vale? Y luego sigue el equipo plata. Este equipo se empieza a formar a partir del 16, de la persona número 16 directo mío que haya referenciado yo y que haya recibido su dispositivo. Hasta el 25 cobraría el 30%. 30%. O sea que de 50 monedas, me quedaría con 15 monedas. 15 monedas por 10 personas, 150 monedas. Multiplícalas por 50 dólares. Luego el equipo oro es del número 26 hasta el infinito, sin límites ya. Y de ellos cobraría el 35. Imagínate. Del tuyo, si te llega a ti, cobras el 25. Si, si, bueno, no es que si te llegue, si tú calificas, quiero decir, si tú calificas con tu domicilio para recibir el dispositivo, cobras el 25 del tuyo, que es muy bueno. Pero imagínate, cobrar el 35 de la persona 26 al infinito. Por eso te digo que no te preocupes si por alguna razón no califica tu domicilio. Preocúpate por pasar esta información con otras personas que ellos sí califiquen. Ahí está el secreto. El, el negocio no está en mi dispositivo. ¿eh? Ahí no está el negocio. Digo, ¿que es bueno tenerlo? Sí, pero tampoco es indispensable para poder ganar dinero eh, en, en, en IHOP. O sea, no, no es indispensable. Yo puedo hacer el negocio sin que yo tenga el dispositivo. ¿Ok? Ahora, poniéndolos en números. Aquí pongo un ejemplo de que el Helium, la moneda Helium, cueste 20 dólares. Porque hace unos días atrás, como 15, 20 días, andaba más o menos en ese monto en 20 dólares. Y que la minería solamente sea de 10 monedas, no de 50. Lo voy a poner solamente de 10 para ser muy conservador, porque hay gente, ay, César, y si mina menos, bueno, y si mina más. O sea, la gente, digo, desafortunadamente el ser humano siempre se va a lo negativo, lo poquito. En lugar de pensar, no, va a minar mucho mi dispositivo y los dispositivos de mi red van a minar mucho. Ah, no, si, si mina menos, pues ganas menos. O sea, las, las matemáticas no se equivocan. 10 monedas cada uno a un precio de 20 dólares para que vean los números. Del equipo pro, que son cinco personas, cobro el 20%. Del equipo bronce, cobro el 25%. El equipo plata, cobro el 30%. Y el, el equipo oro, 35%, como ya lo vimos. ¿Y cuánto es en dinero? 200 equipo pro, 500 equipo bronce, plata 600, oro 700. En total, mil dólares. Escucha, mil dólares. O sea, en México es una cantidad importante mil dólares. Y yo sé que en toda Latinoamérica, y es más, en, en Estados Unidos también es 2.000 dólares es una cantidad importante. mil dólares por referenciar a 35. Ojo, aquí pusimos 35 en la red oro para poner un número, pero es sin límite. ¿eh? 35 aquí pusimos solamente que hayan recibido su dispositivo y que estén minando aproximadamente 10 monedas solamente. Y que cueste 20 dólares. Ve lo que pasa, mil dólares. La verdad que a la mayoría le cambia la vida a la mayoría y saben lo mejor sin hacer prácticamente nada, porque no tiene que, no, aquí no hay recompras, aquí no tienes que comprar producto no tienes que andar vendiendo absolutamente nada nada, o sea ganar dos mil dólares en una empresa de productos, ustedes lo saben, bueno los que tengan experiencia en esto no es fácil no es fácil, o sea digo yo, si yo te contar historias eh, la verdad es que no es fácil pero ve aquí eso es lo que me encanta de este proyecto. Me fascina este proyecto por esa razón, porque le da oportunidad a cualquier persona, independientemente de su capacidad de, de venta, de... No, o sea, el simple hecho de pasar la voz de, de los beneficios, se va a sumar mucha gente, sin duda, como ya lo está haciendo ahorita en este momento. Entonces, dos mil dólares. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de 10 monedas se minan, eh, perdón, el precio de Helium, discúlpenme, el precio de la moneda del día de hoy? Esta, esta imagen la saqué en la mañana, 50 con 50. Esta moneda es pública, como les decía. Es pública, tú te puedes ir aquí a la página del coinmarketcap.com y ahí vas a ver, aquí en esta parte de aquí de la derecha, aquí donde dice buscar divisa, nada más ponle HNT, no le pongas Helium, ponle HNT y vas a encontrar la moneda y te va a decir el precio que tiene el día de hoy. Pero ahora, si ponemos este precio, perdón, de 50 dólares, las mismas 10 monedas, discúlpame, las mismas 10 monedas, perdón, las mismas 10 monedas minando, como estamos aquí, las mismas 10 monedas minando, pero ahora, en lugar de 20 dólares, como, está el, como lo puse aquí en la imagen, que, pues, que lo pongamos a 50, como está realmente la moneda el día de hoy, ve lo que sucede. En lugar de 2 mil dólares, cobraría 5 mil. Realmente, hoy en día, si tú tuvieras este escenario en este momento, estarías cobrando 5 mil dólares mensualmente. 5 mil dólares mensualmente y poniendo muy conservadoramente la producción de monedas 10 solamente. Ahora si nos fuéramos a 50, que es el promedio, 50 monedas, que es el promedio de minería de un hotspot a nivel global, ¿qué sucedería con esos, con esos números? Bueno, pues mira, ve, o sea, está loquísimo, ¿sí o no? Loquísimo. 50 dólares cada moneda. Y 50 monedas de minería. Que cada dispositivo, cada dispositivo de estos que están aquí, cada dispositivo de estas personas que están aquí lo tengan conectado y minen 50 monedas, al precio de 50 dólares, tú estarás recibiendo 25 mil dólares mensuales. Es una cantidad bastante importante en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del planeta. Créemelo, 500 mil pesos en México, hablando de México, 500 mil pesos le cambia la vida a todo, a todo a todo el que gana esa cantidad. O sea, es una locura. O sea, tu vida es completamente diferente. Es de no creerla. Estoy seguro que cuando llegues a cobrar esto, te vas a pellizcar, porque no vas a creer que estés ganando estos dineros. O sea, de verdad. Eh, híjole, es increíble. Increíble. ¿Pero qué crees? No termina aquí. Yo solamente estoy hablando de tus directos. ¿Qué sucede cuando estos directos invitan a otras personas? ¿Qué sucede cuando tus directos empiezan a crear su propia organización? Ellos también van a ganar estos porcentajes para ellos, por las personas que inviten, pero tú vas a tener otro beneficio. Que no voy a hablar de números porque, oye, 25 mil, estoy seguro que muchos no me creen. No me creen. O sea, es, es, es de, de no creerlo, honestamente, es de no creerlo. Te voy a poner porcentajes de lo que sucedía. Aquí están tus directos. ¿Qué pasa con el equipo pro, la red pro? Yo gano un match, un bono match de los cinco directos. ¿Qué es un bono match? De las ganancias de ellos. La ganancia de ellos, de todo lo que ellos reciban, yo voy a ganar de un 10 a un 25% de lo que ellos reciban, de sus comisiones de ellos, yo voy a recibir de un 10 a un 25%. Imagínate que ellos, cada uno de ellos, esté ganando 25 mil dólares, como el ejemplo anterior, 25 mil dólares, y que nada más estés ganando lo mínimo, que es ahí el 10% de cada uno de ellos cobraría 2,500 Por 5, 7,500 dólares. ¿Sí? Perdón, 12,500 dólares, discúlpenme. Sí, o sea, 2,500 por cada uno de ellos, por el 10% de los 25,000. Ahora imagínate cobrar el 25%. Es una locura. De bronce, de los cinco primeros de cada uno de los bronces, de cada uno de los platos, de cada uno de los oros, voy a tener un beneficio. Pero también de los cinco, de esos cinco que inviten, sus primeros cinco que inviten, también tengo un beneficio. Y de los primeros cinco que inviten, esos, esos 125 también tengo un, esos 25 y 125 también tengo un beneficio. Y así, de los primeros cinco que inviten, los primeros cinco, sus cinco, sus cinco hacia abajo, sin límite de profundidad, del equipo bronce, plata y oro, recibo un porcentaje al infinito que va del 5, 10, 15% de todo lo que minen todos esos equipos. De esas cinco personas primeras de cada persona que está en mi equipo, en mi equipo bronce, plata y oro. Y hay más todavía dentro de ahí. Pero de verdad, mira, no lo voy a decir. O sea, no tiene ningún caso. Porque es, una, es un número loco, es un número de no creerlo, si el de 25 mil anteriores no es de creerse. Es más, 5 mil dólares mensuales. Cuesta trabajo creerlo. Ahora imagínate, si yo te pusiera estos números de aquí, están más locos que los anteriores pero te lo voy a dejar y que tú te impresiones cuando esté sucediendo, que tú te impresiones cuando lo estés cobrando. Por eso te lo voy a dejar a ti que tú lo descubras. ¿ok? Ganancias ilimitadas. No hay límite de, de ganancias profundas. sale. Entonces, en la vida hay vez, hay veces, perdón, a veces no hay próxima vez. A veces no hay próxima vez. En la vida a veces no hay segundas oportunidades. En la vida a veces tu momento es ahora o nunca. Ahora o nunca. ¿Estás listo para empezar? ¿Estás listo para empezar? En el mejor proyecto de tu vida. Sin duda alguna, el mejor proyecto de tu vida. ¿Sale? nada, bueno, chicos, pues esta fue la presentación. Un placer, un gusto sean todos bienvenidos, porque yo sé que todos los que están aquí de invitados van a, van a querer entrarle, así que bueno, pues bienvenidos a todos, ¿ok? Pues bueno, pues nada, los dejo. Mi nombre es César Núñez yo sé que igual tienen preguntas, eh, la persona que los invitó les puede responder las preguntas que quieran, de todos modos, si no tenemos un grupo de Telegram para responderlas. No me gustaría aquí este, abrir micrófonos porque si no se hace más extenso esto, pero cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, la persona que te invitó tiene la información, ¿sale? Un placer, un gusto, que pasen muy, muy buenas noches, si es que pueden dormir. <ríe> salud a todos, hasta pronto.